Hoy te mostraremos cómo generar un CFDI en la versión 4.0 desde el portal del SAT 2022. Ingresa al portal del SAT con tus credenciales correspondientes. En la parte superior derecha, da clic en la opción Generación de CFDI. Ahora nos mostrará dos opciones, Configuración de datos versión 4.0 o Configuración de datos versión 3.3. Recuerda que la versión 3.3 solo estará disponible hasta el 30 de abril de 2022. Daremos clic en la versión 4.0. Cuando termine de cargar la página, veremos un cambio de diseño para la captura de datos. En la primera sección llamada Comprobante, veremos la opción Régimen Fiscal del Emisor. Para seleccionarlo, da clic en el icono de las tres barras color azul y selecciona el régimen correspondiente. El código postal del emisor aparecerá de manera automática así como la fecha de emisión. El tipo de factura dependerá del movimiento que estemos realizando. En la forma de pago, seleccionaremos con la que el cliente nos haya realizado el pago y el método de pago, ya sea PUE o PPD. En la sección Datos generales, deberás indicar el tipo de moneda para la factura, que para este ejemplo será peso mexicano. En la sección Datos del cliente, seleccionaremos un cliente frecuente, o bien, agregaremos uno nuevo, seleccionando la opción Otro. Deberás escribir el RFC, nombre o razón social, uso de la factura, código postal y régimen fiscal obligatoriamente. El campo Nombre o Razón Social no permite caracteres especiales, acentos, ni puntos. En la sección Productos y Servicios, da clic en el botón Agregar. En el campo Descripción detallada, escribe el concepto de la factura. En Producto o Servicio, escribe la clave de Producto o Servicio. También puedes buscar directamente en el icono de la lupa que se encuentra más arriba. En Unidad de Medida, escribe la medida del Producto o Servicio. El mismo sistema te dará opciones conforme vayas escribiendo. En Cantidad, escribe en Número la cantidad de productos o servicios que se van a facturar. En Valor Unitario, Escribe el valor del producto o servicio neto sin impuestos Te recomendamos utilizar hasta 4 decimales para mayor exactitud El importe se llenará automáticamente Escribe el descuento si es que aplica para la factura En el campo objeto de impuesto selecciona entre no objeto de impuesto, sí objeto de impuesto y sí objeto del impuesto y no obligado al desglose En la siguiente sección la plataforma nos ayudará a crear impuestos automáticos aceptando la casilla Acepto sugerencia de impuestos. O bien, podremos desmarcarla y hacerlo de manera manual. Desmarcaremos la casilla de retención de IVA y retención de ISR. Usaremos el IVA cobrado tomando la base del valor unitario. El valor del porcentaje al 16% y el importe se generará de manera automática. El número de pedimento solo será cuando se trate de una venta de mercancía importada. Al final, da clic en el botón Guardar. Cuando se guarde, la plataforma mostrará los totales y un pequeño resumen horizontal. Para guardar esta información, da clic en el botón Guardar que se encuentra al final del formulario. Se te indicará que tendrás 72 horas para concluir con la captura o el envío del CFDI. En esta versión 4.0, podremos obtener una vista previa para verificar los datos de una manera más cómoda. Simplemente da clic en el botón Vista Previa y espera la descarga del documento. En este ejemplo, tuvimos un error en la dirección fiscal, es decir, el código postal. Verifica este dato con la constancia de situación fiscal del cliente para evitar inconvenientes como este. Guarda el archivo en una ruta fácil de encontrar y verifica los datos. Recuerda que este documento no tendrá validez hasta que se haya timbrado. Para finalizar con la emisión de la factura, da clic en el botón sellar. Deberás firmar el comprobante con tu RFC, contraseña de clave privada, claveprivada.key y certificado.cer. Cuando tengas todos estos datos, da clic en el botón confirmar y después en el botón firmar. Al final, la plataforma entregará un archivo comprimido con la factura en formato .xml y .pdf. También podrás descargar cada formato independientemente. Y eso es todo. Ya tienes tu CFDI emitido en la versión 4.0. Gracias por formar parte de Familia Census.